Y nosotros nos tocaba comernos una tortilla y la mitad de otra. Pero éramos felices. Terminando de comer, no pensábamos en ir a jugar. y el regañar a mi mamá. Hoy las cosas han cambiado mucho. Ahora tenemos una responsabilidad muy grande